Martes de la octava de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo del 11 al 18 El día de la resurrección María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús Uno a la cabecera y otro junto a los pies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 «Dime dónde lo han puesto». Jesús le dijo, «María». Ella se volvió y exclamó, «Rebuní», que en hebreo significa «Maestro». Jesús le dijo, «No me retengas porque todavía no he subido al Padre». «Ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, y a mi Dios y a su Dios». María Magdalena se fue a ver los discípulos y les anunció, «He visto al Señor» y les contó lo que Jesús les, les había dicho. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. María Magdalena, la privilegiada mujer que fue la primera en ver al maestro resucitado, confunde a Jesús con el jardinero, y cuando al fin logra reconocerlo, le llama Rubuni, es decir, maestro, haciendo con ella una sutil comparación, con el Amado descrito de en el Cantar de los Cantares. Su Maestro, el Amado, por fin ha despertado y se presenta para que vaya a anunciar este acontecimiento que la invade de inmensa alegría. Jesús se anticipa y le pide que vaya donde sus discípulos para indicarles que sube donde su Padre, quien ahora también es nuestro Padre. El Hijo nos hermana consigo, no somos desconocidos. Este enorme acto de amor efectuado en la cruz tiene un final inaudito. Que Dios se hermana con sus fieles. Y más aún, que enviado por el Padre que es Dios, hace de este mismo Dios nuestro Padre. Jesús manifiesta la alegría de saberse vencedor. Trae a las personas del mundo la alegría de la vida en la resurrección. Como siempre, pone la muestra y nos invita a creer, instruyéndonos para ser los merecedores de esta misma gracia salvadora. Que el Señor los bendiga.